Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio semanal de charlas que tenemos aquí en Brahma Maris, en nuestra página del Facebook. Y bueno, para hoy, como vieron, traemos un tema muy especial de paciencia, muy necesario. Y bueno, este es un tema que a mí me, me gustó explorarlo para mí misma. Porque es un reto definitivamente tener paciencia y cultivar la paciencia es todo una, un arte. Entonces hoy vamos a estar explorando el cómo y el por qué y el cómo recuperar esas cosas. Entonces para empezar me gustaría eh, hacer un poquito como la reflexión positiva. O sea, llevarnos a la paciencia. Porque es interesante cómo... La paciencia en cada uno y cada una de nosotros es, es innata, es natural. Y cada uno la tiene en diferente medida. Algunos somos más pacientes para algunas cosas, como otros son más pacientes para otras. Igual, del lado contrario, hay cosas que me quitan la paciencia a mí que a otra persona quizás ni se le pasa por ninguna parte que, que se le vuelva impaciencia. Entonces... Y lo bonito de esto es, es reflexionar acerca de cuál es mi fortaleza propia, personal, con respecto a la paciencia. Y para eso es, es volver a, a recuperar esa parte de mí que disfruta la paciencia. Y en realidad saber el, el valor, la importancia, lo bonito que trae el poder tener paciencia. Y todos lo tenemos, eso es la, la, lo, de, lo de explorarse que todos en cierta medida, todos y todas hemos sido pacientes y tenemos paciencia para muchas cosas, no para todas, pero para muchas. La idea es cómo volver a, a ese espacio donde todos los aspectos de mi vida se armonizan y se arreglan de forma tal que... Logro yo desde aquí, desde mi corazón, desde mi existencia, volver a vivirlo de forma bonita. Y eso entender que la paciencia es como un ingrediente esencial, una herramienta que me va a ayudar a volver a saborear de la vida. Como ese olorcito que está saliendo, bueno es una taza de té, pero para mí sería una tacita de café, algo que tiene un aroma que le hace sentir a uno bien, que le hace... Tener un, un espacio de, de tranquilidad, de calma. Es espacio para mí donde me tomo mi tacita de té. Y parte de, de volver a entender que cuando uno es paciente, cuando uno está en ese estado de, de mayor tranquilidad, uno respira y se toma el tiempo de disfrutar de los aromas que estaba teniendo. Como por ejemplo, un tecito bien cargadito, recién puesto en suelta un aroma muy rico, igual que una tacita de café en la mañana, aquí en Costa Rica, Centroamérica, esas tacitas de café tan ricas también, en toda Latinoamérica nos encanta. Y también cuando uno tiene ese estado de paciencia, uno ya no siente que el tiempo no le alcanza, y ya el tiempo no corre, sino que el tiempo es mi compañero, mi compañera, y, y se mueve a mi ritmo, o me muevo yo al ritmo del tiempo, eso es... También interesante cómo va de los dos lados, se vuelve como una danza bonita. Y además las cosas se vuelven más simples. Cuando uno está impaciente, todo se vuelve complicado y se vuelve pesado y se vuelve lo contrario. Pero entonces saborear ese espacio de paciencia, de volver a estar y, y darse cuenta que cuando se logra estar en un estado de paciencia, las cosas se vuelven más fáciles, más livianas y se vuelve a disfrutar. Entonces quiero que hagamos un primer ejercicio de paciencia, o sea de volverlo a disfrutar y para eso tengo un video muy bonito que encontré en una página que se las recomiendo que es para buscar imágenes y videos gratis que se llama Pixabay, si ustedes no la conocían es muy buena y vean qué bonito este, este videito, con este vamos a hacer una meditacioncita, dura muy poquito pero voy a volverlo a poner, vean. Aquí, ahora, yo me concentro en dejarle al tiempo su momento y saber cómo cada cosa tiene su ritmo para florecer, cada escena en la vida y yo misma tengo mi proceso tengo mis espacios mis momentos así ahora aquí en este segundo inhalo profundo Y siento ese aire tranquilo abrir mis pulmones. Y al exhalar, ese flujo de aire también ayudándome a sentirme aquí donde estoy y sentir cada proceso en la vida, como una flor, que tiene sus etapas de desarrollo, que se abre en su momento preciso, que los pétalos tienen su fuerza necesaria para abrirse y exponer el aroma y el polen, cuando tiene su momento de hacerlo. Al igual que todo en la vida. Yo, el alma, Vuelvo a ese estado De paz, De disfrute, De tranquilidad. Cada segundo cada aroma, hoy, ahora, me siento en paz, en bienestar, en armonía. Y me tomo estos breves instantes para darme permiso de disfrutar al igual que esta flor se abre ante la vida, yo el alma como este segundo para existir, para ser, para florecer, aquí y ahora, Om Shanti. Entonces, ejercicios cortitos para recuperar ese espacio perdido de bienestar. Entonces, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal después? ¿Se sintieron esa, en la paciencia que tiene la naturaleza para germinar, para poder abrirse, para poder expresar todo lo que somos? Entonces, esa imagen a mí me parece maravillosa. Siempre que hacen esas, se llaman los time-lapse, que toman por un... Varios tiempos, por ejemplo, una germinación de una semilla también. ¿Cuánto les lleva una semilla poder germinar? Dependiendo de la semilla, ¿verdad? Un frijol una semana y ya están germinando. Pero es tomarse ese tiempo para mí ahora y recuperar esa paciencia que hay en mí. Que en realidad todos, todos, todos somos pacientes. Entonces, es volver a, a darse ese permiso y dar ese espacio de que sí, soy paciente. Así que vamos a explorar un poquito más, que ponerles a compartir. Entonces, ya disfrutamos, saboreamos y ahora hay que ir un poquito más, ¿verdad? Porque no siempre es color de rosa. Normalmente, y más en esta pandemia, yo me he dado cuenta conmigo misma y con todo el planeta, bueno, que fueron cambios repentinos y bueno, pues siguió cambiando y bueno, todavía está la cosa así y no se ve que cambie en un tiempo cercano. Pero, ¿por qué es que no puedo disfrutar de estar aquí ahora? ¿Por qué es que lo, las cosas me roban la paciencia? Y el porqué detrás de eso es un poquito de entender cómo han sido mis hábitos y mis actitudes que hacen que las cosas me causen impaciencia. Y la impaciencia, ¿verdad? Es, es un poquito sentirse incómodo, un poquito, no suena tan fuerte, ¿verdad? No suena tan fuerte como, como la tristeza, no suena tan fuerte como el enojo, la ira, como cosas más evidentemente feas, pero la impaciencia es como una, una fuga que en realidad sí me quita muchísimo mi paz. ¿verdad? La paciencia, la ciencia de la paz y la impaciencia es lo contrario. Entonces, cuando estoy impaciente, no estoy pacífica, no estoy concentrada y no estoy feliz. La impaciencia en realidad me vuelve triste. Y hay momentos que uno, también me, me, me van llenando, me van cargando, me van cargando poco a poco hasta dejar que ya no quiero más. Me, me, me impaciento tanto. Que me siento tan frustrada, me siento tan eh, dolida, tan cargada, que llega a un límite, ¿verdad? Uno puede, normalmente se va, es como un globito que se va y se va, y se va inflando de impaciencia hasta que ya rompe su propia membrana porque ya no logra lidiar con tanta impaciencia. Pero entonces... ¿Qué hace que yo pierda esa paciencia? ¿Y cómo luego puedo recuperar ese bienestar y superar esa actitud de impaciencia? Y hay momentos en que todos hemos sido personas, situaciones, que o nos hacen, ¿verdad? Los dos lados. Hay momentos, personas, situaciones en que uno ha sido muy paciente, muy, muy paciente, y otras situaciones, personas, circunstancias, que nos vuelven muy impacientes. Y normalmente... Hay ciertos patrones de personas con personalidad similar a uno o situaciones similares que uno maneja impaciencia. Pero es bonito saber que no está escrito en piedra y que ha sido un hábito que yo me he estado creando a lo largo de la vida. Y que yo he aprendido, a decirlo, he aprendido de la mala forma, ¿verdad? A ponerme impaciente con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Cocinar y que las cosas queden cortaditas como al mismo tamaño y que todo quede así, pues, duro mucho cocinando. Y puede que otra persona que le guste cocinar más rápido y que las cosas estén más rápido y comer rápido, pues, se ponga un poco impaciente con eso. Igual, como pintar, dibujar, hacer algo que requiera mucha concentración y que esté uno teniendo que el trazo quede recto, que quede... Y limpio, que quede un trazo bonito, ¿verdad? Si uno está impaciente es como hace así y a lo que caiga, ¿verdad? Entonces la paciencia también trae como esa concentración de estar aquí y ahora y de hacer cosas disfrutándolas, incluso si las hago a mi ritmo. Pero parte de eso, lo que yo me he dado cuenta y más en estos momentos y en estas situaciones de crisis, Entiendo como que mucho de, de, la, de las actitudes y de los hábitos que estamos generando ahora es como el rechazo, ¿verdad? No aceptar la situación y a veces también mi perspectiva es como mucho de túnel, como de mi situación, mis emociones que me encierran en un estado de, de inconformidad y de sentirme no cómoda, ¿verdad? Y esa, esa incomodidad se va incrementando, se va incrementando de forma que me va a hacer cada vez menos feliz. Pero en realidad, la solución no es tan difícil. La solución es cambiar la perspectiva de las cosas, cómo las estoy viendo y cómo las estoy sintiendo. Que para mí esa es la clave. Porque mucho de la impaciencia viene de las sensaciones y emociones que me he estado cargando. Y normalmente vienen de mis propias expectativas, <ríe> se lo veo por experiencia. Y en estos momentos, ¿verdad? El año, septiembre, ya octubre, y bueno, soy docente y, y hay muchas cosas que debemos terminar en estos últimos meses y, y se van acumulando. Y siento que los chicos también, los chicos y las chicas estudiantes, estamos lidiando con emociones fuertes de estar en situaciones Difíciles, diferentes, en un momento de mucho cambio y que ya no quieren estar en esa situación, entonces la perspectiva es ahora que todos están fuertes, todo está pesado, que todo está difícil, pero en realidad son las expectativas de querer que todo vuelva a ser como estaba antes, hace año y medio, dos años, pero estamos viviendo un momento distinto. Entonces, mi perspectiva debe ser, sí, ya no estoy en el 2019, estoy en 2021, estamos lidiando con cambios, con situaciones, pero en eso estoy. Eso es lo que me toca en este momento. Y en, cuando logro aceptar, para mí ha sido clave aceptar qué cosas puedo hacer yo y qué cosas me corresponden a mí, de adaptarme, de fluir, de hacerlo liviano de ver que la perspectiva en cómo lo estoy sintiendo están haciendo que yo lo sienta aquí, lo viva, como cosas muy grandes, muy pesadas, muy cargadas, cuando en realidad no son tan grandes, ni pesadas, ni difíciles. Pero yo las he sentido así por el rechazo, por la incomodidad, y en realidad cuando logro darme mi espacio, logro volverme a poner una perspectiva de que no, la vida es lo que está pasando en este momento y, y yo me adapto. Me vuelvo paciente. Lo que está pasando ahora va a pasar, igual que ha pasado en todos los miles de años de estas historias de la humanidad. Va a pasar. Lo que estamos pasando va a pasar. Cada segundo va a pasar. Y así me vuelvo paciente. Y en realidad las cosas son fáciles, incluso situaciones retadoras, cuando tengo esa esperanza en que todo va a pasar, vuelva a fluir. Y ya no es un obstáculo que me está reteniendo en un estado de incomodidad, de enojo, de impaciencia, sino que fluyo. Dejo, es como cuando se estancó el agua y empieza a estar feo y nada más correr unas piedritas para que pueda volver a fluir y el agua encuentra su espacio para fluir. Así que son esas expectativas que tengo sobre las cosas como quiero que sean, las personas como quiero que sean, el trabajo como yo esperaba que fuera, mi tiempo como yo esperaba que tuviera, ¿verdad? Y soy yo la que me estoy haciendo mi propio campo y de hecho en estos últimos días he estado como haciendo un esfuerzo muy grande, porque sí me dejé atrapar por obstáculos de impaciencia y de, de muchas cargas de emocionales de estrés, que me ha gustado cómo hay maestros y maestros en la vida que a uno le van haciendo entender y sentir solo frases bonitas y, y oh, frases importantes. Soy yo quien estoy decidiendo cómo vivir la vida y soy yo quien está a cargo de ir dirigiéndola. Entonces lo bonito de de este viaje por la vida es que, bueno, a veces uno va en un tren un poco lento y que va tirando smog y todo el asunto, pero el fluir del tiempo no para, siempre fluye, la vida siempre continúa, aunque incluso en momentos de enfermedad, en momentos de caos, en momentos de oscuridad, viene y se va, las situaciones vienen y se van. Y las almas, cada, todas y cada una de nosotras tenemos nuestro viaje, nuestro momento, nuestras circunstancias que vienen y se van. Todas tenemos nuestra propia historia. Entonces, para mí en estos momentos es sumamente clave sentirse en los rieles de la vida, volver a entender y confiar. Confiar en mi propio recorrido, confiar que la vida está así, para que yo pueda dar lo mejor de mí en ese momento y para que yo aprenda, para que yo me adapte, para que yo disfrute. Y también lo que más cuesta, y lo confieso, también hay situaciones en que ya no me toca a mí. Eso es lo que más cuesta. Se lo se le digo que también en este momento estoy lidiando con eso, es soltar las cosas que no me corresponden a mí. Hay situaciones que otros tienen que afrontar y aprender de ellas. Y yo puedo acompañar, yo puedo guiar, yo puedo estar ahí, pero no las puedo resolver por esa persona. Y esa es una de las cosas que más me está costando en estos días, pero me ha gustado mucho cuando lo he logrado. Y cuando lo he logrado, vieras cómo se siente liviano el corazón. Así que los invito a eso de, de sentirse. De hecho, es, es su permiso propio, personal, al amanecer, al acostarse, al tomar conciencia aquí ahora y más importante, cuando estoy haciendo las cosas a confiar en la vida y confiar en la capacidad de los demás y en su recorrido. Si a veces a uno mismo le ha tocado tropezar y caerse para entender que uno tiene la capacidad de levantarse y de, y de apreciar, disfrutar y darse cuenta de la fuerza que uno tiene y de las cosas que la vida está proveyéndoles, que a veces tomamos por sentado y nos ha cambiado muchas cosas y aún así nos está dando tanto. La naturaleza, la vida misma es tan linda, aunque estemos en pandemia, aunque estemos situ en situaciones retadoras, aunque nos hayan llevado a situaciones muy distintas y aunque se nos hayan ido nuestra compañía, almas cercanas, saber que los caminos siguen fluyendo y que cada uno tiene su recorrido y su momento y su historia. Y lo lindo es apreciar, apreciar ese recorrido que llevamos juntos y cuando se separan, llevarse esas enseñanzas y esas vivencias lindas, amorosas que tuvimos juntos, pero saber que la vida sigue. Los rieles de la vida siguen y está mi papel, está mi historia y está la historia de los demás también. Y bueno, para eso también yo me encantan frases que me han guiado y me han dado esperanza y me han traído paciencia en momentos donde mal la he necesitado. Y esta es una, bueno, está en, aquí en, en Costa Rica en un edificio que se le atribuyeron a Isaac Felita Azofeifa, pero después parece que es, es una frase árabe mucho más antigua, que es esta. Es, es cierto que todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Es una de las cosas que a mí más me ayudaron a, a, a volverme a levantar y a sentir que sí, las cosas siguen fluyendo. Y aunque se vean oscuras, aunque se vean difíciles, aunque no les vea ahorita salida, la vida sigue fluyendo, el planeta sigue girando, el tiempo sigue pasando y trae cosas nuevas. Cada segundo es distinto al anterior. Y lo que estoy viviendo hoy, que puede ser retador, puede ser muy retador, puede ser muy difícil, va a pasar. Y estoy aquí para acompañarlo, para aprender, para tomar, para dar y para fluir. Eso es lo que me gusta de sentir al alma humana, la enorme capacidad que tenemos todas las almas. Y aunque estemos en momentos retadores, tenemos esa capacidad de volvernos a levantar y no estamos solos en el recorrido. Está el alma suprema guiándonos muy pacientemente y es esa luz en medio de la oscuridad. Entonces si las cosas se ven difíciles, distantes, ha sido largo este tiempo, pero no estamos solos y es algo que la humanidad junta tenía que afrontar es algo que tenemos que transformar tantos sistemas que hemos estado creando que causan sufrimiento y que causan un impacto muy fuerte, incluso con la naturaleza, pero no con enojo y no con impaciencia, porque todo tiene su proceso y todo tiene su tiempo de ser. Entonces, uno de los aprendizajes enormes, además de esto el riel de la vida, recorrer los demás confiar en los demás, es confiar que el tiempo viene cuando tiene que venir. Y que yo misma tengo mi propio proceso y que ahora estoy en ese momento de amanecer del alma. De tomar mi compañero supremo, de tomar su amor, su compañía, su paciencia. ¿Qué más paciencia suprema que el ser supremo, que Dios, que ha estado eternamente acompañándonos y viéndonos tomar nuestras decisiones, pelearnos con, con él, con ella. Y sigue amándonos. Y sigue pacientemente guiándonos, dando su luz en la humanidad. Entonces, me gusta mucho también el sentir esto de que muy pronto los días de felicidad están por llegar. Son ya, es hoy, es ahora. Entonces, donde está donde empieza y termina todo es en mi mente. Yo creo mi propia realidad. Entonces, bueno, me encanta la sonrisa de esta señora que se ve tan, bueno, está linda, decorada, pero además en sus ojos se refleja una... Una sinceridad, una felicidad muy auténtica. Entonces, en realidad, en, desde mi mente, desde mi corazón y de la forma en que lo vivo ahora, las cosas que estoy viviendo ahora, las creo yo, están en mí. Y yo puedo crear mi propia realidad tranquila, pacífica y paciente. Conmigo primero, porque también uno pasa sus procesos, ¿verdad? E incluso procesos de duelo, procesos de tristeza. Van a venir y se van a ir. Y todos estos hermosos seres con que me ha tocado compartir, he ha tocado estar con ellos, están, estuvieron y están en mi vida por una razón. Y en este momento disfrutar, mientras los tuve, atesorar profundamente esos lindos momentos que tuvimos juntos y saber que la vida continúa. Y tener paciencia, paciencia en la mente, paciencia en el corazón, paciencia en la vida, porque sigue fluyendo, sigue fluyendo. Pronto, pronto la humanidad, en este proceso que estamos todos y todas, hay que transformar aquí y aquí. Si no lo transformo yo, nadie lo va a transformar y esta es la oportunidad mágica que está trayendo la historia de la humanidad entera. El momento cúspide donde tantas cosas están confluyendo juntas para ayudarnos a entender que sí, se ve oscuro, pero que muy pronto la humanidad, el alma suprema, está dando esa luz para que todos y todas podamos tomarlo. Así que, con eso, quiero que practiquemos, les parece? Bueno, quería ver si tenían alguna pregunta, comentario. A también a Margarita, ¿verdad? Le encanta, a mí me encanta esa frase, ha sido una de las que más me ha resonado en, en toda la vida. La he visto desde hace muchos años, porque antes Dramacumaris quedaba por allá y, y pasé desde, la, desde mi adolescencia muchas veces por ese edificio ha sido así que realmente me, me llenó. Entonces vamos a terminar con un ejercicio de paciencia. Yo empecé a hacer cosas y usted no me tira. <risa> vamos a meditar. Y esa es otra de las cosas que les recomiendo y que me han ayudado incluso en momentos. Son frases, pero es como para uno centrarse. Es como electroshocks mentales y de corazón de, de darse su espacio yo misma. Si yo no me lo doy, los jefes no me lo dan, la pareja no me lo da, Dios no me lo da. Dios está ahí acompañándome, pero si yo no tomo mis espacios para recargarme, Nadie me los va a regalar y yo soy responsable de tomarlos. Así que con esta o quieren la flor, ¿qué prefieren? Esta, este planeta. Bueno, si ya la flor meditamos, así que vamos a meditar con esta, este planeta, ¿les parece? Entonces siéntense de forma cómoda. Vamos a mover un poquito los hombros, el cuello. Y voy a enfocar mi atención a ese hermoso amanecer frente a mí. Visualizar al alma que soy en esta humanidad, en este enorme escenario del mundo donde yo misma, yo mismo, tengo un rol por cumplir, un tiempo, un espacio, una historia y una misión. Yo el alma, soy paz, natural y originalmente paz. Y todas y cada una de las almas su naturaleza original es la Paz. Y aunque hagamos cosas diferentes, aunque unos resuelvan cosas rápidamente y otros duremos más en hacerlo. Aunque a veces quisiéramos cambios inmediatos, la vida lleva su proceso. La vida es sabia. El tiempo es benevolente. Y aunque en este momento pueda parecer oscura, caótica, y no la logre comprender, yo el alma, con paciencia, en paz, me permito volver a fluir, en esa esperanza, de la luz, en medio de tanta oscuridad, de ese amanecer en mi corazón, donde soy capaz de sentir, tomar y sanar con el amor supremo de mi guía eterno. Siento esa paciencia absoluta, suprema, que Dios, Alá, Shiva, Sibu, ese ser tan amoroso que ha recibido tantos nombres alrededor del mundo está pacientemente brillando su amor en su rol de purificar, de guiar y transformar los corazones de todos y cada uno. Sentir mi propio corazón pacientemente, recibiendo ese amor, mi corazón, soltando las expectativas y permitirme volver a fluir en la vida, en mi papel en esta tierra, respetar, aceptar, y acompañar el papel de todas las almas alrededor de mí. Todas las almas son capaces. Todas las almas tienen derecho a este amor supremo, divino, puro. Y aunque parezca tan oscuro, el amanecer está a punto de llegar. Om Shanti. ¿Cómo se sienten? ¿Más pacientes? <ríe> Hay que tomarse esos espacios de verdad. Entonces, para mí misma y para ustedes ha sido un placer. Acuérdense, este espacio está para ustedes cuando necesiten. Todos los martes tenemos estas charlitas cortas. Y si ocupan o sienten que alguien le puede beneficiar, compártanselas. Está para todos y para todas. Y tómense esos espacios cortitos de recargarse, de, de chinear al alma, de consentir al alma, de, como le decían, apapachar al alma verdad que es es darse ese espacio de de recarga de...